Bueno, mis niños, aquí hace como casi dos meses que volvió, eso se fue para allá abajo, una cantarilla uh -huh. y hemos puesto muchísimas quejas y han venido mucho a tomar fotos y cosas, pero no han hecho nada, esperemos que puedan venir a recibir eso porque estamos en peligro, pues mi casita queda aquí, aquí al lado, uh -huh. y eso es una sola vía y eso es muchísimos accidentes, van a pasar ahí, estuve frenando que eso es lo último, uh -huh. pues ya usted sabe, la gobernación que haga algo, pues nosotros, quien sigue uh -huh.